Bueno, bueno, bueno, bueno. Bienvenidas y bienvenidos a la parte 3 del cambio de ROM de un Xiaomi, ¿de acuerdo? Nos encontramos, retomamos, recupero, rescato la imagen anterior eh, en la cual la parte 1 habíamos visto esto de aquí, en la parte 2 introdujimos la cuenta MI iniciamos la cuenta atrás, y ahora en la parte 3, mira qué bonito, vamos a desbloquear el bootloader y vamos a cambiar el recovery, ¿de acuerdo? Una vez hayamos llegado aquí, ya tendremos acceso a, valga la redundancia, cambiar el recovery o lanzar cualquier ROM. Más adelante lo veremos. Hay gente que se adelanta, comete errores y el teléfono se queda eh, pajarito. Bajo tu responsabilidad, puedes tocar lo que quieras. Si sigues estos pasos, no hay error porque lo estoy haciendo con un teléfono, delante tuyo con el mismo teléfono. Otra vez vuelvo a repetir las mismas dudas que... Bueno, van surgiendo y siempre redundante, hay una que es muy redundante. Es igual, esto es un Redmi 4, podría ser un Redmi 5 Plus, un Mi Mix 2, un Mi Mix 1, un Mi 6, un Mi 5, un Mi lo que sea, o un Redmi lo que sea, da igual. Los procedimientos son absolutamente los mismos. Los mismos no cambian nada, ¿vale? Dicho esto, necesitamos sobre todo el cable original o uno equivalente. Porque mucha gente le da error porque no usa el cable original o equivalente. ¡Oh! ¿Y cuál es el equivalente? No lo sé. No tengo ni idea. Yo uso el original que para eso venía en la caja. ¿Vale? Entonces, dicho esto. ¿Vale? Tenemos cable original. Tenemos el teléfono que no hemos estado, esta, estado usando durante... Pues bueno, si en el vídeo anterior te decía 72 horas, pues 72 horas. Si en el vídeo anterior te decía 15 días, 360 horas, pues 360 horas. Lo que sea, ¿sí? Es un poco aleatorio. Depende de la cuenta, depende de los servidores de Xiaomi, depende de varios factores en la ecuación que ahora mismo no vienen al caso, ¿vale? Pero el tema es que si has llegado hasta parte 3, ya se ha acabado ese tiempo de espera, ¿no? Que te Que te marcaba en el anterior vídeo, ¿vale? En el anterior vídeo nos quedamos en... ...que habíamos lanzado la aplicación Mi Unlock... ...y nos había dicho que nos teníamos que esperar... ...X horas para desbloquear el bootloader, ¿vale? Por ende, vamos a... ...empezar por aquí, desbloqueamos el bootloader... ...¿qué vamos a hacer? ¿vale? Vamos a irnos a la aplicación... ...perdón, a la carpeta... ...que descargamos en el anterior vídeo... ...en la cual teníamos el Mi Flash Unlock... ...es decir, la aplicación que anteriormente... ...en el anterior vídeo te dijo que te esperara 72 horas, ¿vale? Pues lo mismo, entramos en la aplicación... Nos logamos con el número de teléfono O el mail, depende de cómo te hayas hecho la cuenta Ya no me acuerdo Ya me acuerdo del número de teléfono Es que es un número de teléfono que cogí solo para hacer esto 4, 6, 6, 8, 24, 58 No ya me... Mierda, leches sí, sí, sí. Uy, 62, 24, 95 Ah, sí, en catalán sí que no lo sé Vale, y la contraseña creo que era A ver Rezo, mierda, la contraseña 124, 90, ¿sí? Y la contraseña, ¿cuál era? A ver, entra. Ahora, ¿vale? Eh, esto es importante. Hoy no tenía el papelito y no lo tenía apuntado. Importante, acordaros de la contraseña y del nombre de, y el nombre de usuario, en este caso el número de teléfono. Vale, ¿veis? Ahora me dice que el teléfono no está conectado. Bien. Pues lo que haremos es conectar el teléfono, si el teléfono lo tengo encendido, que lo he estado usando estos días, ¿vale? Lo que vamos a hacer es apagarlo, lo apagamos, adiós, ¿Sí? se va, ahora mismo se va a resetear todo, se va a quedar el teléfono de cero, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es: conectamos el teléfono, apretamos volumen abajo, no pasa nada, no va a explotar. ¿Sí? Hay otros métodos que se tiene que apretar el power, no sé qué, yo evito apretar el power porque a veces si no se enciende y la gente se pone nerviosa. Tú apretas botón abajo, volumen abajo, no pasa nada, no va a explotar el teléfono, ¿sí? por lo tanto dejas ahí apretado. Y conectamos el teléfono, el USB, al ordenador sin dejar de pulsar volumen abajo. Y ahora veréis cómo el teléfono vibra y se pone en modo fastboot. Una vez entrado en fastboot... Dejamos de tocar la tecla, no hay ningún tiempo determinado, puedes volver a tocar la tecla, no explota el teléfono, no te pongas nervioso, ¿sí? Bien, tenemos aquí el teléfono, lo dejamos, pues aquí, ¿vale? Dejamos aquí a un ladito, bien, y ahí seguimos con el terminal, ¿vale? Y ahora pues le decimos que sí, que lo queremos desbloquear, nos salta un aviso de cuidado que va a explotar el planeta Tierra, va a colisionar la galaxia, no pasa nada, que colisione. Y ahora va a empezar la cuenta atrás otra vez, como en el anterior vídeo. Y en teoría, pues tiene que pasar del 99% y desbloquearse el bootloader. Y se va a restablecer el teléfono. ¿eh? ¿Ves? Me pone eh, desbloqueado successfully y reboot phone. Le damos a... ¿Ves? Ahora el teléfono se resetea. Se restablece. Queda, ¿Ves? Aparecerá aquí, a partir de ahora, desbloqueado. ¿Lo veis? Desbloqueado. Y... Ahora toca esperar a que el teléfono, bueno, pues, acabe de, de hacer el primer encendido y se va a resetear de fábrica, ¿vale? Y ahora el teléfono ya estará desbloqueado, ¿ok? Bien. ¿Veis? Teléfono reseteado restablecido de fábrica. Todos los datos se han borrado, ¿sí? Y lo tenemos con el bootloader desbloqueado. Ya podemos cerrar, se podemos cerrar esta aplicación, nos podemos olvidar de esta aplicación, de hecho... Lo voy a borrar, ¿veis? Aquí está la carpeta, la voy a borrar, la carpeta de mi Flash lock. venga, borrado, y ya hemos desbloqueado el bootloader, ¿vale? Esto ya está hecho, ahora ya tenemos el control de nuestro terminal, ¿vale? En el próximo vídeo, cuando empiece el próximo vídeo, haré cómo se hace para el MIA1, que es un momento, ¿Vale? Es un momento. En el próximo vídeo lo haré, pero es que nada, son tres minutos o menos. ¿Vale? Es muy sencillo. Pero bueno, ahora en nuestro teléfono Xiaomi tenemos ya el desbloqueo del bootloader operativo. ¿Ok? Entonces, ahora lo único que nos queda hacer es cambiar el recovery. ¿Vale? El Mi 1 y otros muchos terminales con Android eh, puro, sin capa de personalización, sin MIUI, nos permiten ahorrarnos todo esto. Es decir... Todo esto de aquí, a ver cómo lo hago para tacharlo, todo esto de aquí nos lo me explico, todo esto nos lograríamos, ahora me ha salido la curva, ¿sí? Y solo tendríamos que cambiar el recovery, pero en este caso hemos tenido que hacer todo esto porque Xiaomi es un fabricante cojonudo y no veas la, no la que tiene liada para des, llegar al desbloqueo del, del bootloader y a cambiar el recovery, ¿vale? Dicho esto, vamos a proceder con el cambio del recovery tranquilo, no te asustes es muy sencillo, si has llegado hasta aquí siguiendo los pasos, esto es muy sencillo ¿vale? Eh, quiero recordar ahora, creo que es el momento que esto es para, si nos remontamos al vídeo anterior, esto es única y exclusivamente para teléfonos que llevan la ROM global oficial para las ROMs falsas o eh, teléfonos eh, con la ROM oficial china en el otro vídeo, en la parte 2 tienes todo esto muy bien explicado Haré en, el, en la parte 5 y parte 6, ¿sí? Esto es solo para los teléfonos que tienen la ROM global oficial instalada, ¿vale? Ya bien sea porque son globales oficiales o ya bien sea porque son eh, chinos, pero o le has instalado tú la ROM global oficial o la tienda le ha instalado la ROM global oficial, ¿vale? Solo es esto, este apunte, siguiendo los pasos de la parte 2, ¿eh? Volvemos a la parte 3, volvemos aquí, ¿vale? Cambio de recovery, ¿qué vamos a hacer? Abajo en la descripción de este vídeo encontrarás un link, ¿vale? Este de aquí, que yo tengo en este Word, pero tú lo tendrás abajo en la descripción, ¿vale? Vas a copiar este link, lo vas a copiar y lo vas a pegar en el navegador. Ahora estaba aquí yo mirando qué había hecho en la anterior parte. Lo vas a copiar en el navegador, ¿vale? Arriba, lo copias y le das a Intro. Y esto es una carpeta que yo he creado de mi Google Drive, que no voy a eliminar, ¿vale? Y hay estos cuatro archivos, ¿vale? Estos cuatro archivos los coges, los seleccionas... Con el botón de la derecha. Y le das a descargar. Y ahora pone aquí preparando la descarga. Se va a descargar un archivo zip. ¿Sí? ¿Ves? Se han, comp se han comprimido cuatro archivos pone aquí. Ahora se va a descargar. Mm, en teoría tiene que empezar. ¿Vale? Ya está. Descargado, ¿sí? Te vas a la carpeta de descargas. Descomprimes este zip. Yo lo, por ejemplo, lo tengo... ¿Dónde está mi carpeta de descargas? Vamos a ir al escritorio. Aquí. Descargas. Tienes este zip. ¿Sí? Vamos a pegarlo aquí en el escritorio. Este es el zip que has descargado. Lo descomprimes. Extraer aquí. Ahora se va a crear una carpetita. ¿Dónde estás? Bueno, miento. Se han creado los cuatro archivos. ¿Ves los cuatro archivos? ¿Sí? Ahora coges y creas una carpeta que ponga nuevo. Pones carpeta ADB. Bueno, ADB como si quieres poner pepito grillo. ¿Sí? Por lo que quieras. Y las, los cuatro archivos los pones dentro de la carpeta. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora tienes esta carpeta ADB, ¿sí? Que la carpeta la vas a coger, la vas a copiar, trasladar, mover, como quieras. Pero esta carpeta tiene que acabar en la raíz del sistema. Es decir, te, en, aquí, en C. ¿Vale? En C tiene que acabar la carpetita. ¿Ves? Y ahora ya estamos aquí. plus ADB, ¿sí? Aquí tiene que acabar la carpetita. En ningún otro sitio. Aquí. Donde está Windows. Aquí. ¿Vale? Tenemos la carpetita y tenemos estos cuatro archivos. Si has llegado hasta aquí, de momento aún no has hecho nada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear... ¿Sí? Eh, brrr, a ver por qué orden lo... hay, hay muchas maneras de hacer esto. Esto también me gustaría remarcarlo. Es decir, hay muchas maneras. Yo intento hacerlo de una manera que lo puedas hacer siempre desde cualquier terminal Xiaomi. Porque este vídeo que tú estás viendo hoy, en 2018, en el 10 del 5 de 2018, es probable que haya gente que lo vea de aquí seis meses, un año... Y aún este este vídeo sirva de algo ¿Qué me explico? Hay mucha gente, incluso yo a veces Yo a veces he visto tutoriales por internet Y pecamos, peco, incluso yo también peco De egoísta Pidiendo cosas a la gente, a, al tío que ha hecho el vídeo O la tía que ha hecho el vídeo Oye, tal, no sé qué, necesito esto, tal, oye, me he equivocado, tal Espérate, si hay más partes, espérate ¿eh? Eso por un lado Y por otro lado hay que pensar que detrás De aquí a un tiempo vendrá gente y también lo querrá hacer Entonces, yo ya sé que este método Hay otros métodos hay otros métodos que encontrarás por ahí, pero este método siempre te va a funcionar. Este método es un poco más lento, este método es un poco más engorroso, pero este método no te va a presentar ningún fallo. Y si sigues estos pasos y cometes algún error, siempre podrás ¿eh? restablecer el teléfono sin ningún tipo de problema. Si sigues otros pasos, es probable, ahí ya no, no me meto, que si metes la pata no puedas volver atrás. ¿vale? Eso me gustaría dejarlo claro. Entonces, También es importante otra cosa que quiero mencionar. Este teléfono o cualquier otro terminal Xiaomi, tiene, este modelo concretamente, tiene para poner una tarjeta SD. Pero, hay muchos modelos que no llevan para tarjeta SD. Entonces, este vídeo está hecho para teléfonos que tienen SD y para teléfonos que no tienen SD. Para teléfonos que tienen soporte OTG, para teléfonos que no. Este vídeo está hecho de una manera lo más universal y genérica posible. ¿Vale? Eso lo quiero dejar claro. Dicho esto, dicho esto. Ahora tenemos estos cuatro archivos que, insisto, de momento no nos valen para nada. Vamos a ir a. Lo primero que tenemos que hacer ahora es abrir una nueva pestaña y. Tu modelo de teléfono, ¿cuál es? ¿Cuál es? Un MI6, un Mi Mix 2, lo que sea, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es buscar el recovery. Vamos a buscar el recovery. Buscar el recovery significa que vamos. Ahora mismo el teléfono. Ahora mismo el teléfono lleva un recovery instalado, que es el recovery. Vamos a quitar esto así, Venga. que es el recovery de serie, es el recovery de Xiaomi y lo que vamos a hacer es ya que tenemos el bootloader desbloqueado, ahora vamos a cambiar este recovery. ¿Por qué? Porque si no lo cambiamos, si no lo cambiamos, solo podremos instalar roms oficiales de la marca. ¿Me explico? Solo podemos eh, instalar roms oficiales. Si lo que hacemos es cambiar el recovery y ponemos un recovery que no es Oficial de la marca, que es lo que vamos a hacer ahora Es un recovery alternativo Vamos a poder lanzar ROMs oficiales Y vamos a poder lanzar ROMs no oficiales Vamos a poder probar Android Stock Vamos a poder probar Xiaomi.eu Vamos a poder probar Xiaomi. lo que sea, vamos a, a poder probar Cualquier ROM compatible con nuestro dispositivo Y eso es muy bonito, porque no tiene precio Porque tenemos el control Y antes, antes, antes De instalar cualquier ROM Podremos hacer un backup Es decir, podemos Guardar, hacer un salvaguarda Una copia de seguridad, no me salió la palabra Para, por si la cagamos Poder volver atrás Esto que acabo de mencionar Poderlo hacer de una manera sencilla Con un recovery, como veréis ahora a continuación No tiene precio Para mí es muy importante eso Cuando, cuando cojo un teléfono me gusta trastear Y me gusta tener el control teniendo seguridad ¿eh? Y eso es lo que vamos a, a lograr a partir de ahora ¿Vale? Por ende, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es coger y buscar ese recovery porque ahora como ya hemos visto tenemos el original que lo vimos en vídeos anteriores tenemos el original no nos interesa el original por, lo, por los motivos mencionados anteriormente solo podemos instalar roms oficiales y roms oficiales ya sabemos de anteriores vídeos que solo hay dos la china y la global y no, no podemos salir de ahí no podemos hacer nada más vale entonces vamos a cambiar eso vamos a cambiar el recovery qué reco ya sé ya sé que hay gente más avanzada y dirá, no, hay otro recovery y tal... Yo lo que pretendo en estos vídeos es hacerlo lo más universal posible porque los que vengan detrás lo puedan seguir haciendo y de la manera más sencilla posible y que nos valga para todos los dispositivos, ¿vale? Me parece que esto lo he dicho antes. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿vale? Vamos a buscar... Aquí ya me he avanzado. Vamos a irnos a Google para empezar de cero. Google. Come on, Google. Let's go, my friend. Bueno, vamos a ir a Google cuando desee Google arrancar. Estamos en Google, ¿vale? Y vamos a poner en Google TWRP, ¿vale? Y entraremos a la web oficial de TWRP, que es twrp.me barra devices barra. Bueno, es igual. Entramos aquí, al primero, ¿vale? Que es la web oficial. Bien. Si el teléfono es muy, muy, muy nuevo... Es decir, ha salido hace, yo qué sé, no lo invento, una semana Es probable que no esté el TWRP de manera oficial Entonces, al no estar de manera oficial Al acabar ahora, de aquí a un minuto Te explicaré cómo buscarlo de manera no oficial ¿Vale? Oficial o no oficial significa que está de manera fácil de descarga en la web oficial O de manera no oficial lo tendremos que buscar en un foro Pero es muy sencillo, ¿eh? Es muy sencillo Bueno, ahora es tan sencillo como esto, ¿sí? En... El buscador ponemos nuestro modelo, en mi caso es un Redmi 4X, ya lo tengo aquí. En mi caso es este, en tu caso puede ser lo que sea. Lo buscas, lo encuentras y clicas, ¿vale? Y una vez dentro te vas abajo de todo y buscas links de descarga y vamos a ir, en mi caso, pues yo me pongo aquí, pero te puedes ir perfectamente aquí, ¿vale? Nos ponemos aquí. Insisto, que sea oficial significa que está alojado el archivo en los servidores de, de los desarrolladores de TWRP. Pero si no existiera tu dispositivo, de aquí unos minutos te explico cómo se hace. Bien, en mi caso busco el último. El último es el 3.2 porque será estará más actualizado que el 3.1. Lo cogemos. Y ahora lo que tenemos que lograr es este archivo, el .img. ¿vale? Lo que nos interesa es este archivo, .img. Así que cogemos el archivo... Y descargamos, insisto, el punto .img. Solo nos interesa el punto .img, ¿vale? Vamos aquí, y aquí se nos está descargando ya, y se nos irá a nuestra carpeta de descargas. Ahora la abriremos, cuando se acabe de descargar, abriremos nuestra carpeta de descargas y ahí estará, ¿vale? Eso, en el caso de que sea, de que el dispositivo esté soportado de manera oficial por los desarrolladores de TWRP, que es lo más probable, es lo más probable Porque si me voy Por ejemplo Este último dispositivo Que ha salido ahora Que todo el mundo Sabrá cuál es Y seguramente Hay gente haciendo esto Es el Redmi Note Toma El 5 ya está aquí ¿Sí? ¿Lo veis o no? Redmi Note 5 Pro Es igual En hardware A efectos Del recovery Que el Redmi Note 5 global ¿Vale? Por ende Este es el bueno Si nos fuéramos Por ejemplo Al Mi Mix Toma Lo tienes aquí el Mi Mix 2 pero por ejemplo el Mi Mix 2S, vamos a poner un ejemplo. El Mi Mix 2S no tiene oficialmente el recovery, ¿vale? Pues bueno, vamos a buscarlo. Entramos en Google y ponemos TWRP Mi Mix 2S. Intro. Tan, tan, tan, tan, tan. Mi Mix 2S, ¿eh? Busco. Tan, tan, tal. Este no es porque es el 2. ¿Ves? Aquí me pone que aún no está disponible, bueno, pues aún, sí, sí que debe estar disponible, sí, debe estar disponible porque está la, la Xiaomi.eu disponible y por ende tiene que estar disponible el recovery. Lo buscaríamos por los foros, ahora el vídeo se me haría muy largo, pero tranquilamente buscando los foros acabarías encontrando el archivo eh, .img, ¿vale? ¿Ves que lo estoy señalando aquí? Es un .img, es lo que tienes que, que buscar, insisto, ¿eh? si ahora me pusiera por aquí, lo acabaría encontrando el archivo, porque ah, es por aquí alguien, lo, lo, alguien lo, lo habrá puesto, ves, Aries, se llama Aries, el nombre en clave, esto a alguien le puede pensar, este, esto qué es, el Mimix, 2S, el Mimix 2 se llama Chiron, el nombre en clave, el Mimix 2S se llama Aries, eh, cuando pongamos aquí en devices, busquemos, ve, veis que pone entre paréntesis Esto simplemente es un nombre que el fabricante le da, punto pelota, no hay más No tienes por qué... Si te surge la duda, pues esa, eh, es un nombre que le pone el fabricante, no tiene más misterio Bueno, el tema es ese, si no existe lo buscas en los foros y lo encontrarás Pero si no existe, en un mes que haya salido a la venta, existirá seguro Tampoco te... ¿Ves? Aquí lo tienes, ¿no? Esto es... Ah, no, esto es la, la, la rom.eu Toma, ¿ves? Aquí este TWRP, aquí te ponen el link y te descargarías esta imagen, ¿vale? Bueno, el tema es que si existe de manera oficial, ya has visto cómo se hace, y si aún no existe porque el teléfono es súper reciente, como en el caso del Mi Mix 2S, a fecha de hoy, ¿eh? que estamos, o sea, estamos a 10 del 5 de 2018, pues lo buscas en foros y lo acabarás encontrando como aquí lo, lo has podido ver, ¿vale? Bueno, dicho esto, hemos conseguido finalmente, en descargas, tendremos nuestro archivo, ¿veis? Nuestro archivo, que lo voy a poner aquí en el escritorio, nuestro archivo TWRP.32, no sé qué. Punto Img. ¿Sí? Bien, vamos a coger y lo vamos a renombrar. Ya veis que cuando le clico el IMG me lo respeta, el punto IMG me lo respeta. Y vamos a ponerle re, en minúsculas. Recovery, ¿vale? recovery.img. Este es el archivo que nos interesa, ¿vale? Y este archivo lo copiamos o lo cortamos, lo que queráis, lo trasladamos, ¿vale? A el disco nuestra unidad C a la carpeta ADB que hemos creado antes y lo ponemos aquí. ¿Lo veis? Aquí está, recovery, ¿sí? Este es el recovery de vuestro dispositivo que acabáis de descargar, ¿vale? El TWRP. ¿Vale? Y lo vamos a dejar así, ¿sí? Recovery. O bueno, no, mejor vamos a ponerle vamos a poner uno, ¿vale? 1.img, ¿vale? Número 1, IMG, como lo tienes aquí, ¿vale? Y ya, de momento, dejamos esto a un lado. Hemos descargado el recovery, esto lo voy a eliminar porque ya lo he metido, lo he copiado y lo he pegado en la, en la carpeta ADB dentro de la raíz, como hemos podido ver. Y ahora ya tenemos, ¿sí? El recovery dentro de la carpetita de ADB. El teléfono no lo he tocado, ¿eh? Se ha quedado ahí. Pero lo podía haber desconectado perfectamente o podría hacer lo que quisiera con él, ¿vale? Bien. Ahora mismo el teléfono está con los datos borrados y no nos interesa para nada. Básicamente este procedimiento es simplemente para pasar a otro estado. ¿Vale? Lo apagamos. Se nos ha encendido porque cuando hemos desbloqueado el bootloader se ha encendido automáticamente. Tampoco tiene más misterio. Lo apagamos. Sí, ahora el teléfono está apagado. Vamos a volverlo a poner en modo fast boot. ¿Vale? Es decir, aprieto volumen abajo y tranquilamente vuelvo a conectarlo. El teléfono sigue conectado por USB al ordenador. Está aquí el, el puerto conectado. Y este cable, pues, lo vuelvo a conectar. Y ahora, se volverá a poner en fastboot. ¿Sí? Bien. Sigue en fastboot el teléfono, como podéis ver. No pasa nada, no ha estallado. No ha pasado nada. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer mmm, es irnos a la carpeta de ADB. ADB, ¿dónde estás? ¿Dónde lo hemos hecho? Así, aquí, en la C. Nos vamos a la carpeta ABB, ¿vale? Y ahora podríamos hacer dos cosas. Una, flashearle directamente el recovery. ¿Sí? Ahora veréis cómo se hace. Y cambiaríamos el recovery. Y tendríamos el recovery cambiado con la ROM oficial. Pero, pero, pero, muy importante esto, pero. Si hacemos esto, es decir, cambiamos el recovery. Vamos a retomar esta imagen. Si cambiamos el recovery... Está mejor. Si cambiamos el recovery del original que está ahora y se lo metemos el TWRP y dejamos la ROM oficial, que es la que hay ahora puesta porque no hemos tocado nada, ahora en teoría hay la, la Global Developer, muy probablemente cuando iniciemos, cuando iniciemos aunque el Bullloader esté desbloqueado, entenderá la ROM que el Recovery no es el oficial y nos lo cambie otra vez por el, por el Recovery oficial y volveremos otra vez a estar aquí. ¿Vale? Para ahorrarnos esto, que mucha gente se vuelve majara. Ostras, pero le he flashado el recovery y al iniciarlo no funciona o no tal. ¿no? ¿Vale? En lugar de hacer esto, que mucha gente lo hace, vamos a pararnos aquí, como he dicho antes. Esto vamos a hacerlo para que perduren el tiempo estos vídeos. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Tenemos, insisto, la carpeta descargada 1.img y los cuatro archivos que hemos descargado antes. ¿Vale? Y ahora vamos a irnos a... Otra vez Google, vamos a partir de cero, ¿vale? Vamos todo el rato, intento partir de cero para que nadie se pierda, ¿eh? Partimos de cero. Y lo que vamos a hacer para este dispositivo, yo, en este caso, la ROM que le quiero instalar es la xiaomi.eu. Podría quererle instalar cualquier otra ROM, ¿vale? Pero vamos a instalar la xiaomi.eu. Un momento, antes de seguir. Hemos hecho recovery.img, ¿sí? Que lo hemos llamado 1.img, ¿sí? Esto de aquí... Es el, vamos a hacer así. Esto es el recovery. ¿Sí? Este es el archivo. ¿Ok? Esto de aquí. Ahora lo que vamos a conseguir es la ROM. Que lo vamos a llamar 2. Y va a ser un zip. ¿Vale? Hago esto para que os quedéis con la, con, con la vaina, como dicen en Sudamérica. IMG y zip. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer con esto es la ROM. ¿Vale? Recovery y ROM. ¿Vale? Sí, muy importante esto, ¿eh? Esto, ya está, ya está. Se acabó la historia, no se sé va a hacer nada más. Ya está, el recovery ya lo tenemos, ya lo tenemos en su sitio. Falta flashearlo, pero flashearlo es lo más sencillo del mundo. Dos, zip. Vamos a conseguir la ROM, ¿vale? Que en este caso la que yo quiero es la Xiaomi.eu. Podría querer otra. Podría querer perfectamente la, una ROM basada en AOSP, que sería Lineage OS. O quería otra ROM, la AOSP Extended ROM, o la OmniROM, o lo que sea, punto .zip, ¿vale? No obstante, la Xiaomi.eu lleva, dentro del zip, ya lleva las Google Apps y tal, no, no, no le falta nada a esa ROM, ¿vale? Pero hay otras ROMs que no... Llevan las Google Apps Si te instalas una ROM basada en Android Stock Es muy probable que tengas que añadir Un tercer zip Que sean las ROMs Ay, que sean las, perdón, las Google Apps Google Apps Me parece que se llama así, bueno Apps, vamos a poner Google Apps Google Apps, ¿sí? Y puede ser Que en lugar de esto ¿Sí? Quieres hacer otra cosa. Y vamos a poner 4.zip. Que va a ser el root. ¿Vale? Pero de momento, de momento en este vídeo, lo que vamos a hacer es instalar la xiaomi.eu. ¿Vale? Instalar el root sería simplemente flashear otro, otro archivo. Instalar las Google Apps en el caso de que... Vamos a hacer... Vamos a... Uy, va, va, va, Que se me va, que se me va, que se me va. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiarlo así. Control-X. 3... Sí, vamos a dejarlo así más bonito Así seguro que se entiende mejor ¿eh? Vale ¿Entendido? Seguiríamos queríamos hacer root Y si la ROM no lleva las Google Apps Pues evidentemente Tendremos que flashearlas Pero de momento la Xiaomi.eu sí que las lleva Por ende nos vamos a olvidar de esto Lo ¿vale? Más adelante ya haré otros vídeos con esto ¿vale? De momento vamos a hacer esto de aquí Vamos a hacer esto ¿ok? El root si quieres lo instalas Y si no te lo ahorras Como tú quieras Vale, seguimos los pasos. Bien, estamos dentro de Google, partimos de cero. Y vamos a la web xiaomi.eu. Entramos dentro. Y nos vamos a MIUI Weekly Rooms Releases ¿Sí? A las semanales, a los lanzamientos semanales. Cada viernes se actualiza esto. Más adelante en próximos vídeos veremos cómo se actualiza. Más adelante, no te adelantes. Si, si no quieres cagarla, o si quieres, bajo tu, ¿eh? tu riesgo. Dicho esto, vamos a la última, la última, que evidentemente es la de más arriba, y clicamos aquí. Puede ser que en alguna de estas entradas tu dispositivo, por lo que sea, no esté, ¿sí? Porque esta semana, al desarrollador, a este señor, no le ha dado tiempo de actualizar tu dispositivo. Pues te vas a la anterior, buscas la anterior, o la anterior, o la anterior, al final lo encontrarás, ¿sí? Pero vamos a ir a la última. ¿Eh? Eso me gustaría dejarlo claro, que mucha gente a mí me ha preguntado, hostia, pero es que no me sale, claro que no te sale, busca lo anterior. O sea, esta persona mmm, vive de otras cosas seguramente y no le ha dado tiempo. Entonces, vamos a buscar nuestro dispositivo, en este caso, mi dispositivo. Aquí tenemos el, el nombre que hemos visto antes, el nombre que la compañía se inventa, que es un nombre raro, y luego tenemos el dispositivo en sí. Entonces, vamos a buscar, a abinar el dispositivo. Vamos a buscar en mi caso, ya lo he encontrado. Redmi, no puedo seleccionar lo que es una imagen Es el Redmi 4X que lo estoy marcando aquí con el ratón ¿Vale? Se llama Santoni Redmi 4X se llama Santoni Y la abreviación es HM4X ¿Vale? Esta información es importante HM4X En tu caso será otra ¿Vale? Y El recovery ya lo tenemos ¿Veis? Aquí, aquí ya, ya, ya nos deja ¿eh? Es decir Ya he dicho antes que hay muchos métodos Para llegar al mismo lugar Aquí ya nos, nos invita a descargar el TWRP desde su página web y tal. Yo te lo he hecho desde la manera oficial. Y aquí tenemos más información que si quieres te puedes leer, ¿vale? Y el root, ¿dónde está el root? El root... Hacemos una cosa, el root ya lo haré en otro vídeo, porque si no se va a hacer muy largo este vídeo, ¿vale? Vamos a hacer hoy, vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Vamos a centrarnos en el recovery y la ROM, ¿vale? Volvemos a la web anterior. Bien. Aquí tenemos para descargar. Nos vamos a ir a este link de aquí donde pone descargas semanales, vamos a ir al primero o al segundo, al que haga más rabia, ¿sí? Yo me voy al primero. En el primero vamos a encontrar ahora, acordaros de la abreviación, en mi caso era HM4X, si mal no recuerdo, yo diría que sí, HM4X, y ahora se nos abrirá, a veces va un poco lento esto, ¿eh? ahora se nos abrirá el, la página web donde están la, todos los puntos zip, porque recordemos que ahora tenemos que conseguir un zip, y se nos tiene que abrir el... Vale. La web en cuestión, la, el primer link que hemos ido, al primer link que hemos ido, estaba inoperativa. Puede pasar que el servidor, por lo que sea, pues no esté operativo. Entonces, me he ido al segundo link, que está operativo, y es este de aquí, ¿vale? Entonces, aquí ahora entra en juego que nos hemos tenido que acordar de la nomenclatura anterior. En mi caso era HM... 4X. Y ahora yo voy a buscar en mi caso, en tu caso tienes que buscar el tuyo. Yo voy a buscar HM4X. Míralo, aquí está. HM4X. Este es mi ZIP, ¿sí? Como hemos visto antes, el IMG lo tenemos y ahora el ZIP. Mi ZIP es este. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Sí? En tu caso pues buscas. Si no está, si por lo que sea no está, lo que tienes que hacer es volver atrás, volver atrás y Entrar, ahora lo voy a hacer, un momento Pongo a descargar el mío ahora, me, me, ahora vemos cómo se empieza la descarga Click here to start download Empezamos a descargar Ya cuando se me empiece la descarga aquí Lo voy a explicar por si alguien no lo ha, no ha encontrado en su... Vamos, chiquitín A veces tarda, ¿eh? si los servidores, dependen de la hora que sea y tal, a veces tarda Aquí está, es el primero Clicamos aquí, ¿Veis? Ya se me ha puesto a descargar el zip, ¿vale? Que me pone ahí... Eh, 54, 45 minutos. Bueno, esperaremos. Y cortaré el vídeo, evidentemente. Y para la gente que no lo ha encontrado, es decir, para la gente que ha ido aquí... Que ha entrado aquí y no lo ha encontrado y dice, sea no está mi dispositivo, no está... Es porque el desarrollador esa semana no ha sacado la actualización. Entonces te tienes que ir atrás, te vuelves atrás, te vuelves atrás, te vas aquí, te vuelves atrás... Y en lugar de entrar, esto lo he explicado antes, me parece, en lugar de entrar en el primero, pues te vas al, al, al anterior y así sucesivamente hasta que lo encuentres. Normalmente si no está en el primero lo encontrarás en el anterior, ¿vale? Y estas, estas ROMs, ya lo veremos más adelante en el próximo vídeo, se actualizan cada semana ya veremos cómo se actualizan. Es vía OTA, no hay problema, ya lo veremos, hay mucha gente que está con la mosca detrás de la oreja con eso, ya lo veremos, ya lo veremos, calma, ¿vale? Entonces, ahora vamos a esperar a que se descargue, ya quedan 26 minutos... Vamos a esperar a que se descargue y ya obtendremos, habremos obtenido el IMG, que ya lo tenemos, y el punto .zip. Entonces, ahora os recupero cuando se haya acabado de descargar esto y seguiremos con el vídeo. Bueno, ahora ya se ha descargado, lo tenemos completamente descargado. Estará el archivo, el zip. ¿eh? Recuerdo que ahora ya tenemos el IMG y el zip, ya sé que me hago pesado. Entonces, tenemos el zip, nos vamos a la carpeta de descargas... Y aquí tendremos el zip, lo ponemos en el escritorio o donde queráis. La cuestión es que lo renombraremos, ¿vale? La ROM, que es el zip, lo renombraremos, lo renombraremos como dos ¿vale? 2.zip. Dos y lo copiamos o lo cortamos y lo iremos a pegar a la carpeta que hemos descargado al inicio, que está en la raíz, en el disco local C, ADB y aquí ¡pum! pegamos. Y ahora ya tenemos el recovery y 2.zip, ¿vale? Ya está lo más chungo, lo más jodido, lo más escabroso ya está hecho, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a flashear el recovery. ¿Cómo lo flasheamos? Apretamos la tecla Shift, me parece que a ver si soy capaz. Esta de aquí, ¿sí? La apretamos. Y sin dejarla de apretar, a ver que coloco la cámara. Sin dejarla, la pulsamos, y ¿sí? Veis aquí que he conseguido que, que se viera, ¿eh? Aquí, el dedo, el dedo. Aquí, apretamos. Y con eh, la tecla derecha, derecha, esta de aquí, del ratón, la derecha, clicamos aquí. Y ponemos eh, restaurar, ¿no? ¿Cómo es esto? Ahí, abrir ventana de PowerShell, aquí, ¿Sí? O abrir ventana de comandos de Windows, que es lo mismo, ¿vale? Insisto, apretamos la tecla Shift y con la derecha del ratón, clicamos encima de cualquier lugar que esté vacío de la, del, de la carpeta, Shift y con la tecla derecha del ratón, clicamos. Abrir ventana de PowerShell aquí, o abrir ventana de comando de Windows aquí, es lo mismo. Entramos, ¿vale? Y ahora entramos en esta magnífica pantallita de color azul que nadie se asuste, ¿vale? Que nadie se asuste. Arriba nos aparece, eh, bueno, lo que nos haga. En mi caso pone C, barra, ADB y un y un palito que se mueve, ¿vale? Una barrita que se mueve. Voy a acercar más un poco esto, ¿Sí? Ahora. Ahora, perfecto, ahora enfoca perfecto, ¿vale? Y ahora vamos a poner Fast Boot, fast boot Devices, ¿vale? Míralo y lo pones. No voy a poner los, los patrones ni nada, porque cada uno puede ser diferente, lo que sea, ¿vale? Fastboot Devices. Ponemos esto y apretamos Intro. Y nos sale este, que es el nuestro. Es nuestro teléfono, que sigue conectado desde hace rato, en Fastboot, a nuestro ordenador. Si por lo que sea lo has desconectado porque lo necesitabas o cualquier cosa, pues no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Desconectas, sigue en Fastboot, apretarías volumen abajo, vuelves a conectar y se pondría otra vez en Fastboot. Nada más, ¿sí? Nada más. Y ahora... Saldría aquí fast boot, no tiene más misterio. Vale, si ahora volvemos a poner fast boot de pues tiene que salir otra vez y ahí está otra vez. ¿sí? Si lo desconectáramos, lo voy a desconectar y pusiéramos fast boot, fast boot de pues no saldría nada. Lo veis, por lo tanto, lo conectemos, lo conectamos y tal. Es importante perder el miedo a estas cosas. Porque la gente, como que tiene miedo y, y entonces te pones nervioso y no de esto. Entonces, vamos a hacer, ¿no? ¿Qué puede pasar y qué no puede pasar? Volvemos. Fast Boot devices, devices. Vale, está ahí. Simplemente esto que he hecho no sirve para nada. Simplemente es para que veáis que el teléfono está conectado en modo Fast Boot y que el ordenador lo capta. Pero esto no hace nada al teléfono. ¿Me explico? Vale. Dicho esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a flashear el, el recovery Que el recovery lo hemos renombrado 1.img Img es la extensión del archivo Y el 1 es el nombre del recovery que nosotros le hemos dado Podríamos poner pepito de los palotes, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos fastboot Fastboot Flash ¿sí? Recovery Y ahora ponemos 1.img ¿Lo veis cómo está? Intro. Lo está enviando, ok tal. ¿Sí? Ya está. Ya está. El recovery está instalado aquí. Ya está. Ahora vamos a encenderlo. Vamos a hacer que arranque aquí el recovery. ¿Por qué? Porque si no arranca, y no lo hacemos arrancar la primera vez, la ROM que hay instalada, que es oficial, cuando la arranquemos, va a reescribir el recovery antiguo, que es el oficial de Xiaomi. ¿Vale? Entonces, volvemos. Fastboot. Fast boot Put uh, boot, uh, Reco... No, boot 1.img ¿Sí? sí Intro ya me dice que de acuerdo Vale, ya en teoría tiene que arrancar en el dispositivo Tendría que arrancar el... Aquí Tendría que arrancar el... El recovery Y vemos que no arranca esto antes arrancaba, pero ahora Xiaomi lo ha bloqueado y, a, y hace que no arranque, ¿vale? Pero, aunque aquí en la pantalla esté apareciendo el conejito y el fastboot, en realidad está intentando arrancar, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es, sin desconectar el teléfono, ¿sí? Sin desconectar el teléfono, lo que vamos a hacer es pulsar el power y el volumen abajo. Un buen rato, ¿eh? Volumen, volumen abajo y power. Un buen rato, insisto. Va a vibrar, se ha vuelto a resetear y ahora vuelve a estar en fast boot. Vale, dejamos el dispositivo y volvemos fast boot boot 1.img. Vale, y ahora en teoría tiene que arrancar el recovery. ¿Lo habéis visto? Ahora arranca. Vale. Esto es un truquillo porque Xiaomi, de verdad, que últimamente lo pone chungo, ¿eh? Tan sencillo como seguir los pasos que acabo de hacer. Puedes pausar el vídeo, lo tienes aquí el vídeo. No hay error alguno si sigues estos pasos. Las letras las tienes aquí escritas. Y está, este vídeo es largo, pero es útil. Que es lo que yo pretendo con estos vídeos. Vale, ahora ya tenemos el dispositivo así. Lo puedes desconectar o no, o desco o no conectar, da igual. ¿sí? Vamos a desconectarlo, que no será más fácil para maniobrar. Y ahora nos pone aquí... Para desencriptar, tal, no sé qué Simplemente Le damos atrás Y a cancelar Importante lo que acabo de hacer, ¿eh? Cancelar Y ahora, cuando nos salga esto, le damos que sí ¿Lo habéis visto, no? Cancelar Y el swipe para el sí ¿Ok? Hemos llegado aquí Esto es el recovery ¿Sí? Esto es el recovery Antes teníamos el de Xiaomi Este es el nuevo ¿Vale? Ahora podemos hacer varias cosas aquí. Ahora tenemos el control del teléfono, ¿vale? Que nadie se asuste. Aquí. En mi caso, en el teléfono ahora mismo no hay nada. No hay nada interesante. No hay nada interesante. Por lo tanto, un backup, ¿sí? No hace falta hacerlo. Una cosa, yo lo estoy haciendo en el inglés porque me lo sé en inglés. A mí me da igual inglés que español. Pero podemos ir a Advanced y podemos ir a... Miento. Podemos ir a Settings y podemos cambiar el idioma, ¿vale? Podemos poner la hora, el brillo, la vibración... Y poner el idioma que queramos, ¿vale? Yo lo voy a dejar en inglés porque a mí en inglés me gusta más. Pero lo podéis poner el idioma que queráis, ¿vale? Las casillas son las mismas. Lo único que cambia es el nombre, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si tuviéramos una ROM instalada y quisiéramos cambiar de ROM, pues podríamos hacer un backup y guardar lo que tenemos actualmente para si en un futuro queremos recuperarlo. Pero en este caso el teléfono está... Está que se ha reseteado, hemos, hemos desbloqueado el bootloader, está, está virgen, no tiene nada ¿Vale? Por ende, ¿qué vamos a hacer ahora? Para empezar, el procedimiento que vamos a seguir para instalar la ROM va a ser para poderlo hacer con un cable Porque mucha gente tiene un MI6, un Mi Mix 2, un Mi Mix 2S cualquier teléfono que no tiene para poner una tarjeta SD Ahora podríamos poner la ROM en una SD o en un pendrive y ponerlo por aquí y tal No vamos a hacerlo con un cable porque hay mucha gente que no tiene SD, por lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a cargar todo lo que hay en el dispositivo. Vamos a dejarlo de cero, reventado. Lo vamos a, a, a dejarlo virgen, como una tabula rasa, ¿vale? Wipe. Advanced wipe. Y lo vamos a borrar todo. Todo es todo. Vamos a clicar todo. Hay algunas cosas que serían innecesarias. USB o TG no sería necesario, pero da igual. Lo clicamos todo. Wipe. Y me pone que no se puede montar la data. Sí, Le damos atrás. Repair. Invalid Partition Selection. No me deja hacer nada. ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es... Wipe, un Factory Reset. Ahora nos deja... ¿eh? Ahora nos ha dejado hacer el Wipe. Vamos atrás. Vamos a Advanced. Perdón, vamos a... Sí, Advanced. Vamos a volver a intentar hacer... A reventarlo todo. Y ahora sí que nos deja. Y me pone hable externa, me está diciendo simplemente que no tenemos una SD instalada y que no ha podido, evidentemente no hay ninguna SD, ¿vale? Si hubiera SD también nos hubiéramos cargado la SD, fijaos lo que le clicáis, y le he clicado SD, porque en mi caso me daba igual, pero USB, SD y OTG tal vez no haría falta clicarlo en tu caso, ¿vale? Y le das, sigue los pasos que he hecho, mucha gente luego dice, es que no me deja porque me da un error de montaje, de no sé qué, ya has visto cómo se subsana el error. Te da el error, entonces tú te dirías Advanced Wipe, te da el error y lo que tienes que hacer es irte a Wipe y hacer Swipe. ¿Vale? ¿Entendido? Si tienes alguna duda, te pido por favor que pauses el vídeo, vuelvas atrás y sigas los pasos. Porque funciona, es así. ¿Vale? Ahora el teléfono se puede hacer lo que queramos. Lo que nos dé la gana. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a... Vamos a conectar... Bueno, ahora o luego, da igual. Luego. Vamos a Advanced y vamos a ADB Sideload. Y vamos a... Hacemos Wipe y Wipe. Seleccionamos. Y hacemos Swipe. Bueno, miento. Antes de hacer Swipe, si queréis, lo conectamos. Antes o después, si es que es lo mismo. Conectamos. Y hacemos Swipe. ¿Veis? Y ahora me pone... Sale el error de antes de la SD. Esto es porque eh, va, va registrando todos los errores, ¿eh? Sale el error de antes y nos pone... Starting ADB sideload Load Feature. Dejamos el teléfono aquí. ¿Vale? vale Ahí tenemos el teléfono y en la misma ventana de comandos ponemos... Mira si es fácil, ¿eh? La ROM se llama 2.zip, que la hemos renombrado antes, ¿sí? Y ahora ponemos ADB si de lo at, Sí? 2.zip. Intro. Y me pone error. Ah, vale, porque es separado. ADB, espacio, si... Ah, no. Si de Load, ¿cómo, ¿cómo lo he puesto yo? He separado. ver si de Load 2.zip. Si lo pones junto va a dar error. No pasa nada. Se puede trastear. Se aprende trasteando. Y ahora, intro. Y ahora sí. Lo empieza a cargar. La única diferencia es el espacio. Que aquí había dejado un espacio y aquí no. ¿Veis? Empieza a cargar. Se ha apagado la pantalla, pero si lo vamos a encender, se queda ahí. El recovery usa un bloqueo. Para que no puedas. ¿eh? Si hacemos swipe to lock, pues simplemente veremos el proceso que está haciendo el proceso, tiqui tiki tiki, ¿sí? ¿Veis la barra? Y irá corriendo. Dejamos ahí. De aquí un momento se apagará la pantalla otra vez. Ahí. Ahí va por el 2. Pues bueno, cuando llegue al. Cuando llegue al 10. Perdón, al 100, volveré. Y. y ya está normalmente no tarda mucho lo que pasa que tampoco quiero que el vídeo dure una barbaridad y para editarlo no sé ponerlo en cámara rápida así que voy a cortar el vídeo y cuando esté al 100% pues volveré ahora ya está ya está ha salido al 100% y aquí ya me pone desbloqueo como antes ¿sí? y aquí ya me pone ¿sí? puedo desconectar el cable es importante evidentemente que durante la instalación no desconectéis el cable ahora el cable ya no nos sirve para nada ya está instalado ya está todo instalado ¿sí? se ha hecho el wipe es decir, mucha gente cuando instala una ROM, al acabar de instalar la ROM lo que hace es salir, salir, ir a wipe y volver a hacer un subfactory reset. Pero bueno, esto en realidad ya se ha hecho automáticamente. Si leéis, ya se había hecho, ¿vale? El método que hemos seguido es el método por ADB, que nos permite hacer una instalación completamente limpia y que nos va a evitar errores futuros. Porque si os fijáis, cuando hemos ido. A wipe, al inicio, cuando hemos ido a, a, a wipe, hemos ido a advanced wipe, nos lo hemos cargado todo. El sistema, el sistema operativo nos lo hemos cargado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, claro, con esto, lo que hemos conseguido ahora mismo, tenemos instalada la Xiaomi.eu, limpia, de cero. ¿sí? Y eso nos va a garantizar no tener ningún tipo de error. ¿Vale? Ahora mismo, si le doy a reboot, a reiniciar, me puedo ir al sistema, ¿sí? al recovery, que volveríamos aquí. Power off o el bootloader. El bootloader simplemente nos llevaría al recovery porque lo tenemos ya desbloqueado. ¿vale? Entonces, ahora lo que haríamos es darle a clic al, al system y se nos restablecerá, se nos va a arrancar de cero con la ROM xiaomi.eu. Pero antes de hacer esto, lo que quería, quería comentar es lo siguiente. Y es que, como habéis visto el procedimiento, lo he hecho guarro. Es decir lo he hecho con errores, algunos de ellos al inicio, casi a propósito, el resto os confieso que este no, pero esto es la vida real. Es decir, intento hacer estos vídeos de una manera sencilla, pausada, sin prisas, sin ningún tipo de interés en que el vídeo dure más o dure menos. No, tranquilamente, porque esto es un procedimiento que si te lo explican bien es muy bonito de hacer. ¿eh? Y esto garantiza que en un futuro podáis hacer muchas cosas con el recovery. Ya veremos en próximas partes... Cómo moverte por aquí, te puedes mover sin ningún miedo, igual que por aquí Hay que hacer estas cosas sin miedo, hay que probar, si no, no se aprende Si te doy una serie, te doy los patrones, los códigos y te hago una lista como si fueras un robot Y tú solo te dedicas a hacer control c control v control c control v no aprendes nada ¿Me explico? Aquí al inicio hemos visto cómo como ver lo del fastboot, etcétera. Los errores te pueden pasar a ti y no explota el teléfono Y con los errores se aprende Yo todo esto ya me lo sé de memoria, porque lo he hecho tropecientas veces con eso, esta reflexión, quiero decirte que, que tranquilo, que estas cosas tienes que trastearlas, ¿vale? Ahora mismo tenemos, si nos fuéramos a... dejamos el teléfono aquí. Si nos vamos a... aquí, ¿no? Ahora mismo ya tenemos esto hecho, hemos cambiado el recovery, hemos instalado la xiaomi.eu, vamos a ponerlo aquí y lo dejaré guardado para el próximo, más eh, flashear, flash xiaomi.eu. ¿Vale? Ahora ya hemos flasheado la Xiaomi.eu En un próximo vídeo pues ya pondremos root, por ejemplo Ya miraré también lo del si tenemos una ROM china como ¿no? ya, Pero bueno, ahora ya tenemos la Xiaomi.eu flasheada aquí Que muchos dispositivos ganamos Hay un vídeo en el canal explicando esto de la Xiaomi.eu Búscalo, porque re, realmente vale la pena Y a partir de hoy, si has llegado hasta aquí, vas a ver que ha valido la pena vale Más adelante veremos también cómo se actualiza cada semana Cada semana, cada viernes, sacan una actualización porque cada semana, cada viernes, Xiaomi lanza una actualización para la ROM China Y la Xiaomi.eu es la ROM China con un paquete multidioma y varias mejoras Insisto, tengo un vídeo en el canal sobre eso, ¿vale? ¿Qué hemos hecho ahora? Y esta parte del vídeo para mí es la más importante Es la más importante Es, insisto, la más importante Hemos cambiado Hemos liberado, ¿vale? Esto de aquí Ahora lo tenemos libre ¿Vale? Hemos liberado el bootloader Hemos desbloqueado el bootloader, lo que nos va a permitir que esto de aquí ya queda libre. ¿Vale? Lo tenemos liberado. Hemos cambiado el recovery y hemos puesto el recovery TWRP. Esto de aquí lo hemos cambiado y ahora se llama TWRP. Vamos a hacerlo así y así. Y vamos a poner TWRP. Quédate al final del vídeo, que viene lo más importante. TWRP. ¿Vale? Lo vamos a poner en azul porque es corporativo de, de la marca TWRP, me gusta más. Vale. Y ahora, lo que quiero que quede muy claro, y es, insisto, la parte más importante del vídeo, es lo siguiente. Hemos cambiado la ROM, ¿sí? Pero de la ROM, lo único que hemos cambiado es esto. Esto. Luego habrá gente que me lo preguntará. Solo hemos cambiado esto de aquí. Esta parte de aquí, ¿vale? Solo esta parte de aquí ¿En qué color lo pongo? En azul Solo hemos cambiado esto ¿Vale? No hemos cambiado ni la Baseband Ni hemos cambiado el kernel Ya lo explicaré más adelante en próximos vídeos ¿Vale? Solo hemos cambiado esto Por lo tanto el kernel no lo hemos cambiado El kernel en realidad en esta ROM va con la ROM por, ende, por ese motivo no lo hemos cambiado Aunque podríamos cambiar el kernel Que nos aportaría otra serie de mejoras Pero yo creo que esto ya es innecesario Te habla un usuario avanzado que soy yo y creo que es innecesario. Aunque hay gente que me dirá que no sé... Es innecesario. Y la Baseband, ya hablaremos de ello en, otro, en otros vídeos, ¿vale? Pero solo hemos cambiado esto por si te surge la duda, ¿vale? Ya está. Esta es la parte 3. Hemos llegado aquí. Parte 4, parte 5, parte 6. Las iré haciendo. Son vídeos largos, densos. Los he hecho de manera muy casera. Para que se pueda ver perfectamente los errores que puede dar. Que hay que toquetear el teléfono, hay que trastear, ¿vale? Y ahora mismo tenemos... ¿Sí? El terminal así, vamos a... Ahora mismo tenemos un sistema operativo instalado. Es decir, ahora mismo tenemos el bootloader desbloqueado, el TWRP instalado y la ROM es la Xiaomi.eu, ¿vale? Tenemos los tres pasos. Es decir, si ahora apago, apago el teléfono, que es lo que voy a hacer, voy a Reboot, voy a Power Off, ¿sí? Voy a simplemente apagar el teléfono. Power Off. Cuando te salga esto, que TW, TWRP son muy pesados para instalar su propia aplicación, do not install, ¿vale? do not install, y no lo instalamos y ahora simplemente el teléfono está apagado, se ha apagado está apagado, y ahora vamos a arrancarlo vamos a hacer ¿no? esta, esta vía que es la que seguíamos antes, antes de empezar este vídeo, tú arrancabas el bootloader, estaba bloqueado te saltaba el recovery, tú no lo veías pero te saltaba el recovery oficial y te saltaba la ROM en este caso la habíamos cambiado por la eh, global developer, y teníamos eso ahora lo que vamos a hacer es arrancar el dispositivo Arrancamos, nos saldrá que está desbloqueado el bootloader. ¿sí? Estamos aquí. Ahora mismo no nos daremos cuenta cuando salga el logotipo de Android. En realidad estará saltando el recovery. No lo veremos, estará detrás. Ahora mismo ves. Ahora mismo está detrás el TWRP. ¿De acuerdo? Lo podríamos hacer saltar al TWRP, es decir, que fuera visible, apretando volumen abajo. Antes, volumen abajo, volumen arriba. Ya haré un vídeo sobre... el próximo vídeo hablaré sobre ello. Pero podríamos hacer vis, vis, visible el recovery... Apretando, creo que es, volumen abajo. Antes de que salga esto de Android... Si apretáramos volumen abajo... Saltaría el TWRP. No se iniciaría la ROM. Y ahora mismo lo que está pasando es que el TWRP... Está lanzando la ROM que le hemos instalado. Que es la ROM Xiaomi.eu. Va a tardar un poco... Va, un poco es bastante, ¿eh? y, y más, más en este dispositivo, que es un procesador de gama baja Puede tardar hasta 10 minutos tranquilamente 10 minutos, yo recuerdo en el Mi Max 2, que me tardó 9 minutos y pico Así que cortaré el vídeo seguramente Y ahora vuelvo a estar con vosotros, pero es normal que ahora tarde, insisto, bastante ¿eh? Ya tenemos la ROM iniciada, ¿vale? Esto tenéis que seguir vosotros los pasos Configuradla perfectamente Vais a notar una mejora en la RAM que irá en los gamas baja, aproximadamente tendréis do, entre 200 y 300 megas más de RAM, y en las gamas altas, se, tranquilamente se dispara hasta un giga más de RAM, ¿vale? Lo podéis comparar antes y después. Yo lo, lo he comparado en este, y me ha salido casi 250 megas más de RAM. Con gamas altas aún se acentúa más. No obstante, la RAM no es la única mejora. Notaréis que el dispositivo, a partir de ahora, vuela tiene la interfaz ligeramente más bonita, más actualizada, porque la versión tengo un vídeo en el canal que explico todo esto, vete a buscar ese vídeo por favor eh, por tema de la Xiaomi.eu pero bueno, que tiene mejoras eh, por doquier eh, tanto en velocidad, como en estética como en funcionalidades, desbloqueo facial etcétera, etcétera, etcétera, teléfonos que no tienen desbloqueo facial, ahora lo tienen más muchísimas más cosas que ahora mismo ya te digo, hay un vídeo sobre esto en el canal hoy lo que hemos hecho es Hemos desbloqueado el bootloader, hemos cambiado el recovery por el TWRP, que nos va a permitir a partir de ahora lanzar cualquier ROM. Cualquier ROM nos va a permitir hacer backups, es decir, copias de seguridad de lo que tenemos actualmente, y poder trastear. Lo veremos en próximos vídeos. Veremos cómo se actualiza esta ROM semanal, que la manera que tiene de actualizarse es vía OTA. Ya lo veremos en próximos vídeos. nota adelante por favor veremos, insisto, cómo cogemos el TWRP y lanzamos otras ROMs, con calma, en el próximo vídeo todo esto lo veremos, ¿vale? Cualquier duda déjamela en los comentarios, te invito también a que antes de plantear esa duda, vuelvas a intentar mirarte el vídeo o ese fragmento del vídeo en el cual tienes el problema, si es que lo tienes, porque este vídeo lo he hecho he intentado hacer de la manera más llana, más extendida, más casera posible, viendo los posibles errores, viendo cosas que pueden pasar, viendo que puedes trastear y que no explota nada, y que haciendo estas cosas se aprende, porque a partir de ahora, una vez le des aquí, al seguir, y pruebes esta ROM, se te van a pasar las ganas de, de coger un Xiaomi con la ROM oficial, vas a alucinar pepinillos con el cambio, y si no, ya me lo contarás. Un saludo, que vaya muy bien, y nos vemos en próximos vídeos. Adeu.